no vamos a usar Chrome para esto vamos a usar Firefox si tenéis Chrome abierto o Safari o, o Explorer abrir Firefox vale, entonces en Firefox hay una cosa que se llaman herramientas bueno, se llaman complementos o extensiones según la versión de Firefox que tengáis entonces le damos al menú herramientas le damos a complementos y aquí me aparecen las extensiones pulso en extensiones fijaros un poco, en la, o sea, tengo con menú herramientas complementos, y luego dentro de todos los posibles complementos que tengo, pues las extensiones, entonces al final a dónde voy es a extensiones de Firefox todas estas son las extensiones de Firefox que yo estoy utilizando y hay una que se llama Fireback, esta de aquí entonces si vosotros no tenéis instalado Fireback en vuestro ordenador, le dais a este botoncito, obtener complementos y utilizando el buscador a ver dónde sale porque esto lo cambian un día y otro no entiendo que este buscador de aquí aunque no está dentro de la página es el que me permite buscarlo escribo el nombre del complemento y aquí me salen dos pestañas distintas mis complementos son los que ya tengo instalados a vosotros no os saldrá en mis complementos os saldrá en complementos disponibles para instalar entonces, si os salen complementos disponibles aquí habrá a la derecha un botoncito que sea instalar fijaros que a mí no me sale porque ya lo tengo instalado, pero uno de estos en vuestro caso será este, será fireback y el botoncito este, en lugar de desactivar o eliminar tendría que ser este botón instalar, entonces, yo tengo aquí mi web ¿qué cosa hay en mi web? que quiero cambiarle el color, el tamaño, la posición muchas más cosas se pueden cambiar pues, no sé, por ejemplo el otro día cambiamos el título, el tamaño del título, ¿acordáis? los tamaños de los botones el color verde este que sale por encima de los botones que en lugar de ser verde sea rojo la separación entre los botones, el margen de los botones vamos a centrarnos en los botones que parece que, que tienen bastante juego tienen tamaño, color, separación, margen entonces, tenemos ya instalado Fireback. Todos. El que no, pues ya lo vamos viendo en otro momento, ¿vale? No, si ya lo tiene él. Lo que pasa es que tiene un Mac. Hay que darle con mi parte. Bueno, entonces, estamos aquí. Eh, os ha podido aparecer aquí un bichito en algún sitio. Yo, yo lo tengo oculto, el bichito, ¿vale? Un botoncito, igual que estos botoncitos de aquí. Sí, como una cucaracha, exactamente. Pulsando ese botoncito, que el equivalente es la tecla F12, si pulso F12 es lo mismo que si pulso ese botoncito me sale esto de aquí abajo tengo aquí el código fuente HTML a la izquierda y CSS a la derecha ¿vale? o a partir de este momento yo estoy explorando el código de mi web y para ello ojo no despistaros que este paso a veces eh, a la gente se lo salta pero es necesario hay que pulsar ¿veis aquí al lado del bichito esta flechita que hay? vale entonces tengo que pulsar esta flechita hasta que no puse esa flechita esto no va a funcionar y ahora ahora sí a donde apunte ¿veis a donde apunto? pues a, a la, puedo ver abajo su código fuente HTML y su código CSS ¿vale? entonces yo aquí estoy viendo que esto es un, un enlace y a la derecha puedo ver por ejemplo el background color me indica el color de fondo es inofensiva, no voy a joder nada no una pregunta esto está en blog que la parte del CSS no. Oh, pero si consigo hacer un buen vídeo y cortar todas las tomas falsas, lo publicaré, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Hasta luego. Sé que te vas por un buen motivo, que te, que te lo disfrutes lo que sea. O que lo sufras, lo que sea. Entonces, desde aquí estoy eh, viendo ya un poco las cosas que puedo cambiar. Concretamente estoy viendo que puedo cambiar el color de fondo, que es verde. Entonces, cuando yo quiero cambiar algo, hago un clic para seleccionarlo. Fijaros que de momento esto se está moviendo. Yo me selecciono algo y le hago un clic y ya lo fijo. En el momento que lo he fijado, ahora sí, me vengo aquí abajo y tengo aquí el código HTML y a la derecha el CSS. Pero el CSS es mucho. Si yo quiero ver el CSS solo de este código concreto, me vengo aquí, identifico la palabra clave, en este caso es la A, Hago clic en la A y a la derecha estoy viendo todo el código CSS que corresponde al código HTML A. Podría hacer clic en el list o podría ir más arriba y hacer clic en el UL. El UL es el inicio de lista, el list es el de un elemento de la lista y la A es el enlace. Entonces, haciendo clic en alguno de esos elementos, en el padre o en el padre del padre, yo averiguo qué es lo que quiero cambiar. Vamos a investigar. Hago clic en el A me voy a la derecha y tengo aquí padding 0.12 padding significa el espacio vamos a poner el borde para que lo veáis voy a hacer aquí, fijaros, yo puedo añadir un elemento hago aquí enter y pongo aquí border 1px solid red Bueno, fijaros que puedo hacer dos cosas puedo hacer o cambiar código o añadir código para cambiar código no necesito saber CSS. Para añadir un poco, sí, yo acabo de añadir Border 1PX Solid Red. Eso lo que hace es poner un borde de un píxel sólido de color rojo. Y veis arriba los botones, en el proyector se ve, se ve bastante bien. Para que se vea mejor le voy a poner más píxeles. En vez de de un píxel, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Veis los botones, lo, lo que tienen, no? Pues eso lo voy a dejar de 1, para que no me moleste mucho, de 1. Vale. pues ahora que estoy viendo los botones, ahora es cuando puedo, ahora es cuando se va a ver claro la diferencia entre padding y spacing. El padding lo tengo aquí. Lo acababa de ver. ¿Dónde está? Aquí, vale. padding. Es... Tiene dos medidas, 0 y 12. El padding podría tener una sola medida. O podría tener dos, o podría tener tres, o podría tener cuatro. Si tiene cuatro... Se refiere, en este caso, el padding, como decía, es vamos a llamarlo el margen interno. ¿no? Si tiene cuatro medidas, la primera de todas es la de arriba. Y siguiendo la aguja del reloj, la segunda, la de la derecha, la tercera, la de abajo y la cuarta, la de la izquierda. Si tiene cuatro. Si tiene solo dos, la primera es la de arriba y abajo y la segunda es la de izquierda y derecha. Y si tiene solo una, es las cuatro dimensiones. En este caso tiene dos y pone 0, 12. Por lo tanto, tiene 0, si no me equivoco, arriba y abajo, y 12 a los lados. Una vez hecha la explicación, vamos a probar a cambiarlo, a ver qué pasa. Mira, en vez de 0 voy a poner 1. Cuando pones 0, no es necesario que indiques la unidad px, pero cuando hay un número distinto de 0, sí hay que indicarla. Entonces yo pongo aquí, he escrito 1px en lugar de 0, ¿vale? Puedo cambiar esa cifra y puedo ponerle 10. ¿Veis lo que ocurre con los botones? He cambiado el 1 por el 10 y entonces en vez de tener un píxel arriba y abajo, ahora tiene 10 píxeles. En lugar de cambiar el 1 por el 10, que es como muy rápido, muy brusco, lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a utilizar ahora los pulsores. Le voy a dando para abajo, ¿veis cómo va cambiando? ¿O le voy dando para arriba? Entonces, el margen interno superior e inferior lo voy cambiando. Ahora lo, lo llevo ya por 100 píxeles. ¿Lo veis? Una exageración, 100 píxeles. Fijaros que la línea roja lo que me manda el borde esa línea luego no va a ser visible, yo la voy a quitar sin embargo, si yo me paso por encima ¿veis? los botones que antes tenían un tamaño determinado, pues fijaros el tamaño que tienen ahora, vale entonces yo quiero poner más tamaño eh, arriba y abajo, 44 me parece demasiado Porque tenía 12, pues vamos a ponerle 20 32 píxeles por ejemplo, y el siguiente os pues he dicho que es el horizontal pues fijaros cómo cambia el tamaño horizontal, ¿veis? ¿Los botones? ¿Cómo se hacen más grandes? Mira cómo están los botones de grande ahora. Si estás haciendo una web para una tablet, a lo mejor, o para un móvil, tener los botones más grandes puede ser muy útil, para que sea más manejable por lo usuario y tal, ¿no? Vale, pero ahora haber puesto los botones tan grandes, el tamaño del texto, ahora queda ridículo, ¿no? Aquí no hay un código que me permita cambiar el tamaño del texto. Como os he dicho antes, yo puedo cambiar código existente o añadir código concretamente yo me lo sé el que no se lo sepa pues se va a Google y pone tamaño del texto CSS entonces le dirá pues el tamaño del texto en lenguaje CSS se controla con font-size y a continuación puedo poner por ejemplo una medida en píxeles por ejemplo voy a poner 30px pongo 30 al voleo no sé cuánto tengo que poner fijaros los pedazos de botones que me han salido Veo claramente que me he pasado y ahora con el cursor lo voy ajustando 30 es demasiado grande Entonces yo voy a poner 20 para que sea bien grandote Pero veo claramente que donde me he pasado es aquí Este 68, ahí es donde me he pasado claramente Entonces voy a poner lo, los botones grandes, que se vean grandes El tamaño de color grande que ocupe casi toda la pantalla Más o menos así 46 y de alto, pues me he pasado también Vale, entonces los pongo así Fijaros cómo están los botones y por último el color verde, no quiero que salgan en verde, quiero que salgan en otro color, por ejemplo el rojo. Aquí hay que hacer aquí hay que hacer ya una cosilla más, más distinta. Vale, Todos los cambios que estamos haciendo en la web, todos estos cambios son visibles por mí ahora mismo desde mi ordenador. Si cualquiera de vosotros, además alguno tenéis la web, como la habéis abierto en el ejemplo que hicimos antes, la tenéis abierta. Si vosotros vais a esta web a amar de punto y punto es ¿Para eso abajo, se encuentra? el qué eso lo abajo. con f12 la tecla f 12 vale ah. si tenéis la web abierta y le dais a f5 en este momento vais a recargar esta página pero vosotros no vais a ver los cambios que yo estoy haciendo solo los veo yo puedo trastear que me equivoco no pasa nada solo lo veo yo ahora que los cambios que he hecho quiero que los vea todo el mundo ahora es cuando tengo que inyectar la línea CSS ¿qué línea CSS tengo que inyectar? pues tengo que, in que inyectar las que yo haya cambiado prueba a reiniciar iniciar, no? me llevo todo este código lo copio ese código que estoy copiando lleva cosas que he cambiado y cosas que no he cambiado entonces me lo llevo a un blog de notas aquí para depurarlo. Y veo, por ejemplo, el border sí se lo he añadido yo, pero se lo he añadido para manejarme, para, pero yo el usuario no quiero que vea el borde, entonces el borde lo quito. El display este, esto no lo he tocado yo, pues tampoco me sirve, lo quito también. El font size sí lo he puesto yo. El padding que estaba en 012 y yo lo he puesto, voy a poner 18 para redondear. Y yo lo he puesto, lo he cambiado, pues entonces lo dejo. ¿Y el white spice este lo he cambiado yo? No, yo no lo he tocado esto, pues entonces lo quito. ¿Pero si lo dejas pasar? Simplemente que estás inyectando código redundante. Vale. Ese código es igual que el que ya tiene, pues entonces lo estás inyectando para nada. Lo único que yo quiero inyectar es el código que de verdad he cambiado yo. Pero vale que no sea contigo? Sí. que no sea contigo? ¿Que Aquí. no sea una...? tienes que seguir eh, da igual el orden eso es lo que me preguntas. si sí, el orden sí da igual lo que tienes que seguir son las directrices de, de la sintaxis de CSS y la sintaxis de CSS o sea, dice cambia... el, ¿el qué? Que solo el, cambia el... mira eh, pueden, pueden estar eh, pueden estar en cualquier orden o incluso puede estar todo en una única línea como yo lo voy a poner ahora fíjate mira yo lo voy a poner en una sola línea si fueran muchas órdenes pues está bien que esté en varias líneas pero si son solo dos órdenes, pues yo lo voy a poner en una sola línea. Y aquí, para cumplir con la sintaxis, me falta una cosa. ¿Veis a simple vista lo que me falta? Sí, el corchete. El corchete final, exactamente. ¿Pero cómo sabes dónde empieza...? O sea, lo que tienes que... Dejar? Básicamente, la sintaxis desde aquí es la siguiente. Yo tengo aquí, a donde... A do, a, la cosa que quiero cambiar es esta. Concretamente, es el menú primario y, y de, dentro del menú primario ¿qué quiero cambiar? los enlaces los enlaces se identifican no hace falta que entendáis este código pero vaya básicamente una vez que he dicho qué es lo que quiero cambiar ahora abro abro corchetes y todo lo que está dentro de los corchetes es lo que quiero cambiar y lo que quiero cambiar ¿cómo se define? se define por pares ¿cómo por pares? Sí. un elemento punto y coma otro elemento y cada elemento tiene nombre de atributo dos puntos valor de atributo punto y coma nombre de atributo dos puntos valor que le quiero asignar a ese atributo no es necesario que entendáis este código lo que pasa es que viene bien saber un poco eh, nociones básicas para luego no equivocarte a la hora de copiarlo entonces si yo ahora hago así le doy a recargar y el menú está como lo veis vosotros en pantalla sin embargo le doy a apariencia justo en CSS estas líneas las añadí el otro día os acordáis que era para el título y añado aquí una nueva línea que es la que me acabo de traer cuando hagáis esto si tenéis aquí dos líneas pues os vais a acordar el porqué pero si tenéis aquí 10 líneas dentro de un mes entráis ahí y dices ¿y esto para qué lo puse yo? pues entonces es bueno meter aquí comentarios y los comentarios se, se añaden poniendo barra eh, por supuesto que los comentarios no van a hacer que la web funcione mejor, pero sí van a hacer que luego tú lo entiendas mejor ponemos barra, asterisco comentario, asterisco barra, ¿vale? entonces como comentario aquí pongo por ejemplo tamaño del título y aquí abajo pues pongo puedo poner formato de los botones por ejemplo formato de los botones del menú, para que luego no tenga dudas y además, si otra persona colabora en la web y entra aquí, pues para que sepa, esto para lo que sirve. Le doy a actualizar. Y cada vez que meto una, una norma nueva, digamos, tienes que respetar las primeras líneas, ¿no? si las borras, Estas primeras son las que metí el otro día. Si las borras, si lo la borro, los cambios que introduje que... el otro día se quitaría, vale. simplemente. El posto, Simple custom CSS. Algunos temas ya lo traen. Efectivamente, algunos temas tienen un. Eh, lo que pasa que entonces te pasa lo mismo, depende de ese tema. Cuando luego cambies el tema, ya eso ya no te sirve. Y yo tengo... Lo cual, pero, perdona, lo cual a veces sí tiene sentido, porque alguna de las modificaciones la haces solo para un tema De ese tema. Claro, en ese caso sí, claro. Pongo el texto, tengo HTML y luego tengo el CSS Es ¿no? No te he entendido que tengo que, que pongo el texto, lo puedo ver en HTML y Exacto. abajo tengo una cosa CSS. El CSS, yo modifico así. el CSS y cuando está a mi gusto entonces lo copio y me lo llevo aquí. Ahí, no, porque eso está vacío, eso no me lo normalmente cuando yo estoy en el sí, sistema, lo, haciendo eh, cosas, no, eso está vacío, uh -huh. pero lo no puedo modificar. El que está vacío, no el puedo, que está vacío, esta página... CSS. ¿Tú te, refi el ¿tú el te refieres? ¿En video en particular? A sí, ver. Si viene vacío, el efecto está blanco. Vale, Entonces, vale. si lo modificar ya. es ahí donde lo modificas. Sí, exacto. Vendría, puede venir blanco puede venir con un comentario, con una línea, barra, asterisco, inserte sí, sí, aquí su código social. CSS y el comentario pero es, es... Ahí donde lo metería ahí donde no lo metería. utilizaría este plugin. No lo, utilizaría? no lo necesitaría, no te haría falta, efectivamente. Porque lo tienes tú esa parte, ¿verdad? En, en tu el, tema. En tema. Ahí lo no puedes ver, en mi tema lo tienes tú le quieres... Y ahí estoy dentro de Vale, entonces le doy a guardar y le doy ahora a recargar. Y entonces los botones ahora son más grandes, pero siguen siendo verdes. vale, ¿Cómo podría hacerlos de cambiar de color? Ahora os tengo que decir una cosa un poquito más avanzada de CSS, pero no mucho, porque yo me la sé. O sea, conviene, si, si os interesa mucho el tema del CSS sí que conviene a ver, Z. sí que conviene que aprendáis un poco pero cualquier manual de dos páginas que se lee en dos horas y se practica no es necesario un libraco os puede servir para comprender un poco cómo funciona yo como ya sé CSS yo ya sé lo que tengo que meter aquí para cambiar el color del botón y os lo voy a decir concretamente fijaros que yo veis que acabo de duplicar la línea verdad la línea arriba la acabo de duplicar vale entonces yo antes estaba apuntando al enlace, ¿vale? Pues ahora voy a apuntar a una subpropiedad del enlace que se llama hover. ¿Qué quiere decir esto? Es el color del enlace, pero solo cuando esté pasando el cursor por encima. Cuando no, pues tendrá su color normal. Entonces el color del enlace cuando esté pasando el cursor por encima va a ser, o sea, quiero decir, el color no aquí podría poner lo que quisiera incluso podría cambiar el texto que cuando pase el cursor por encima se ponga más grande se ponga en negrita se gire podría hacer cualquier cosa pero yo lo que voy a hacer es cambiar el color color, dos puntos eh, atributo, dos puntos o sea, propiedad, dos puntos valor ¿vale? voy aquí a actualizar y os estoy explicando como cinco o seis cosas que se pueden hacer pero hay como 500 no se ha cambiado el color os estoy explicando cómo cambiar el color pero el color no se ha cambiado ¿por qué puede ser eso? si sí, lo he guardado intuyo cuál puede ser el motivo estoy inyectando código CSS pero el tema tiene su propio código CSS y cuando hay dos códigos CSS que apuntan al mismo elemento pero son contradictorios imagínate un policía haciéndote el alto y un semáforo en verde tú aquí le haces caso al policía o al semáforo hay unas leyes de prioridad en las señales de tráfico las hay y aquí también las hay entonces intuyo que es el CSS del tema el que tiene la prioridad y por eso me lo muestra verde intuyo que el mío no está ignorando pero yo quiero que el mío tenga prioridad ¿cómo le asigno prioridad al mío? haciendo esto añadiendo admiración importante este es el importante todos los demás no Vamos a ver si yo tenía razón. Vamos a ver si puso ahora aquí recargar. Si paso el curso por encima saldrá rojo, saldrá verde. Chan chan chan chan, chan chan chan chan. ¿Qué he hecho mal? Que he puesto color. No he puesto background color. Vale, o sea lo he hecho todo bien menos una cosa. No quiero cambiar el color del texto. Quiero cambiar el background color. Y ahora saldrá el color el rojo, chan, chan, chan, chan, sí, ya se ve. Y cambio el color de, el, de este. ¿Y si quieres un color específico, se lo tienes que dar? ¿Un color específico? Sé más preciso, ¿qué color quieres? Ah, me refiero a cuando, cómo se le llama te estoy, te estoy respondiendo como un robot. El otro día en una película decía uno, mis respuestas son limitadas, eh, eh, concreta tu pregunta, por favor. Mira, tú puedes, si tú me has dicho que eres de diseño, ¿no? Tú sabes definir un color por sus tres componentes RGB, por ejemplo, ¿no? Pues el RGB lo pondrías aquí. Las tres, bueno, le he quitado el importan. las tres componentes RGB las tienes que poner en esa decimal precedida del símbolo almohadilla. Por ejemplo, RGB G green d blue. Si sumo green más blue. Sería amarillo, ¿no? Vale, pues entonces pongo 0, 0, es decir, 0 en la componente de rojo FF en la RG green Y FF en la blue 0, 0 es el mínimo valor, FF es el máximo valor Entonces yo le he puesto mínimo de rojo, máximo de verde eh, Perdón, máximo de verde, máximo de azul ¿Lo he dicho bien o me he liado con los colores? Y me tiene que salir amarillo ¿Lo he dicho bien o me he liado con los colores? No lo sé A ver qué color sale ya verás tú cómo está preciosa. Me he liado con los colores. Vale, pero básicamente tienes que poner aquí las tres componentes: amarillo, ¿cómo sería? R, red, green. ¿Cómo? ¿Perdona? El amarillo. No, perdona, el amarillo en suma adictiva, no sustractiva, es rojo más verde. ¿Estoy lo cierto o he dicho una tontería? ¿Quién sé? Rojo más verde es amarillo, fíjate la tontería fíjate la tontería que acabo de decir rojo más verde es amarillo ¿cómo puede decir este hombre esto? entonces RGB esto es RGB R es red G es green rojo más verde a, a full y el blue, el último, a cero entonces rojo más verde yo estoy diciendo vaya, ahora, mismo, ahora no me tienes que fallar que te estoy diciendo una tontería y quiero demostrar que es cierta la tontería que acabo de decir ahora no quiero que me falles chan, chan, chan, chan bueno, ahora se queda pensando. ¿Me saldrán los botones amarillo? ¿Rojo más verde es igual amarillo? Sí. a amarillo? A todo el mundo le extraña cuando le digo que el rojo más el verde es el amarillo. Porque si tú coges una pintura, una lata de pintura roja y una lata de pintura verde y las unes... ...no te sale amarillo. Pero eso es una unión de colores eh, aditiva. aditiva. Y si tú coges una luz verde y una luz roja y las dos luces la apuntas al mismo sitio... La luz, la mezcla de las dos luces es amarillo. Y eso es una combinación, eh, ¿cómo se llamaría? En vez de aditiva, Sustrativa. sustractiva, correcto. Que un color le extrae al otro. O sea, cuando yo le digo a alguien azul más amarillo da verde, todo el mundo lo tiene. Pero cuando digo rojo más verde da amarillo, la gente dice, ¿qué? Esta, esta suma de colores es, es, es, es de la de restar, la palabra esa que hemos dicho antes, y efectivamente así es como funciona. ¿vale? Entonces, con esto queda más o menos explicado. El tema que os quería explicar, ya con más detalle, el otro día lo hicimos muy rápido, para que podáis hacer lo que queráis con el CSS. Podéis ocultar cosas. Un, otra consulta muy habitual es... ¿Cómo consulto? El otro día me lo preguntó alguien. ¿Se poner mira, un gradiente de color, de fondo? Utilizando una imagen con ese gradiente, lo he hecho. Pero no utilizando CSS. O sea, utilizaría... En lugar, en lugar de poner background color, ponía background image. Y le indico qué imagen y esa imagen luego la duplico concretamente en esta web lo he usado en esta web que os he enseñado antes he usado nada pero luego lo quité pero en mi blog creo que estaba en el fondo es que lo bueno de usar un gradiente mira aquí está este, esto, esto es un gradiente vertical no sé si se aprecia aquí se ve celeste y conforme va bajando se va viendo marroncito y hasta que se ve crema ¿no? Entonces, esta imagen realmente es una imagen muy fina, es una imagen de un píxel de ancho que empieza azul por arriba y termina marrón. Y esta imagen la repites horizontalmente de forma indefinida. en todo. Entonces tengo una imagen de fondo que es una imagen de un píxel, un píxel de ancho por 200 de largo, y al acabar los 200, esa imagen acabará por aquí más o menos. Y a continuación le pongo que el color de fondo sea el mismo color que el último píxel de la imagen anterior. Y con una imagen que pesa mmm, 50 k Tienes un fondo, bueno, discreto, pero un gradiente. Creo que con CSS3 sí que se pueden hacer gradientes sin usar imágenes. Si yo haber de extensiones de Firefox que te da el código gradiente. Sí, lo que ocurre es que hay, hay eh, secuencias de CSS especiales que te dan cosas especiales y que a lo mejor solo funcionan en la última versión de Firefox. CSS3 de última hornada. Entonces ese tipo de CSS hace un par de años se recomendaban no usarlo, ya se están empezando a usar mucho CSS3 y con CSS se pueden hacer eh, bastantes virguerías. Os voy a enseñar una cosa hecha con CSS y con eso concluyo ya la parte del CSS, ¿vale? A ver si lo tengo aquí o lo quité. ¿Dónde lo puse entonces? Esto. ¿Veis ese cubo moviéndose por la pantalla? pues eso solo utiliza HTML y CSS. Y el código está aquí, control-U, control-F, 3D. Este es el código HTML, que son las seis imágenes, las seis caras del cubo, y a continuación está el código CSS.